Una vez modelados los objetos, se pueden aplicar modificaciones sobre ellos. Para hacerlo, lo voy a hacer desde la persiana herramientas, que tengo seleccionada aquí. Desde herramientas voy a poder mover, rotar, escalar, hacer simetría, duplicar diferentes objetos. Por ejemplo, si elijo este plano, y yo elijo rotar el plano, Y muevo el mouse podría rotar el plano libremente si yo me detengo en esta parte inferior del menú a donde acabo de hacer clic aquí me aparece la opción rotar de este plano si yo le digo que quiero rotar el plano en el eje y y acá le digo que 90 grados he colocado mi plano de forma perpendicular al piso de la escena lo mismo puedo hacer con cada uno de los objetos en cualquier momento, más allá de que el objeto haya sido creado en esta sesión de trabajo o en una sesión anterior. Es decir, las propiedades de los objetos se pueden modificar en cualquier momento y no necesariamente en el orden cronológico en que se dieron las eh, acciones es decir Esto es si lo comparamos con por ejemplo la forma de, en que procesa o la lógica con que trabaja un programa como Photoshop Las acciones se pueden deshacer en, en el mismo orden en que fueron hechas Aquí yo puedo modificar propiedades de objetos independientemente del momento en el que fueron creados en cualquier momento Entonces voy a seleccionar otro de los objetos como por ejemplo este cono truncado recordemos que lo puedo mover haciendo clic sobre las flechitas de los ejes en el sentido de las Y, en el sentido de las X el eje rojo y en el sentido de las Z el azul eh, otra opción que tendríamos sería la de escalar si yo elijo escalar y muevo el mouse voy a poder escalar libremente el objeto pero si hago clic acá en la parte inferior automáticamente se carga redimensionar y yo puedo redimensionar teniendo en cuenta alguna restricción de ejes entonces puedo deformar el objeto respecto al original si yo le digo que en el sentido de las x lo voy a modificar en las x por ejemplo puedo poner punto 5 y estoy deformando el objeto en la dirección de uno de los ejes si yo quisiera deformarlo proporcional, debería cargar el mismo valor en cada uno de los ejes. Otra opción que podemos elegir sería hacer eh, un duplicado. Por ejemplo, si hago clic, puedo duplicar un objeto idéntico a sí mismo. Eh, no voy a usar simetría porque todos estos cuerpos son simétricos y no se notaría, pero también es otra de las opciones que se podrían generar.